Romance de la pena negra Las piquetas de los gallos caban buscando la aurora Cuando por el monte oscuro baja Soledad, montor Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra Yunques ahumados sus pechos, gimen canciones redondas Soledad, ¿por quién preguntas sin compaña y a estas horas? Pregunte por quien pregunte dime ¿A ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco Mi alegría y mi persona Soledad de mis pesares Caballo que se desboca Al fin encuentra la mar Y se lo tragan las olas No me recuerdes el mar Que la pena negra brota En las tierras de aceituna Bajo el rumor de las hojas Soledad qué pena tienes qué pena tan lastimosa, lloras tumo de limón agrio de espera y de boca, qué pena tan grande, corro mi casa como una loca, mis dos trentas por el suelo de la cocina a la alcoba, qué pena, me estoy poniendo de azabache carne y ropa, ay mis camisas de hilo, ay mis muslos de amapola, soledad, Lava tu cuerpo con agua de alondras y deja tu corazón en paz, soledad montoya. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas, con flores de calabaza la nueva luz se corona. O pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola, o pena de cauce oculto y madrugada remota. Dick Dick!